¡Hola gente! ¿Cómo están? Soy yo. y soy estamos aquí un novio para este canal y bueno, vamos a hacer una nueva video reacción a Illuminato. ¿no? Hace rato que no reaccionaba a lo de YouTube hispano, así que vamos bueno, a empezar ahora, ¿no? Reaccionar este y bueno, vamos a encontrar con este del sin hueso <ríe> Ok, vamos a ver esto ya hiciste <ríe> <Visito. ríe> ¿Todo en orden? A veces para matar, necesitas matar. A ver si entendí, ¿crees que matar a esa gente fue gracioso? Ja ja ja XD Ok, ahí está, estás loco. ¿Así te justificas por matar a tres jóvenes? La gente que te juzga, siempre te va a juzgar. ¿Terminaste? <risa> Ya fue demasiada Delicioso. preocupación Solo estás inventando excusas por matar a esos jóvenes Estás solo porque no estás con nadie Tú te vas a <ríe> saber de mí, amigo Tú te ríes, te ríes Hoy a alguien Por lo que tú hiciste Dormir es tan fácil Que hasta podría hacerlo con tu madre Ya fue suficiente de tus chistes Al chile duérmete otro rato Va. <ríe> Ah, no, ok Ah, <risa> eh, tú, que te más ¿no? Vivimos en una sociedad en que no puedes vivir si no estás vivo What? Tenemos versión a otro, son muy cortito. Ok, este es un youtuber hispano, así que vamos Mi madre siempre me <risa> dice que son... Basta! <risa> Mi madre ah, me dijo so. que tengo cáncer de prostata. Sois, oh, soy solo yo. Con mi pija cada vez está no. más agua. Yo soy <laughs> el chocas. Y estas son <laughs> las frases más perturbadoras. Según el sino son hueso. <laughs> A veces <What>? <laughs> Necesitas el ojete. Siento oh. que no veo nada cuando no tengo ojos. A veces das. para soñar necesitas dormir da, ya con la madre de tu compa. A veces <risa> las personas tristes necesitan una paja con los pies. ¿Qué? Si no respiro, es por pendejo. <risa> el fuego. Sí, voy yo. Que Hielo, enfría Y tu ¿Qué? madre, me la pela Únicamente, le tem Enfría, y tu madre, oh, no, me man. la pela Únicamente, le tememos A los pinches burros no, okay. A veces, para beber Coca-Cola de piña Primero no. necesitas hacer la Coca-Cola de piña no. Nada no. es más silencioso Que el queso Porque el queso no habla Sí, es. Nada es más silencioso que el silencio que se escucha cuando hago chistes de que son Tengo 69 <ríe> no. años Y no he conocido a una mujer Por eso es ¿What? que veo tan conocido <ríe> a una mujer Por eso es que <ríe> veo tan no. Soy de esas personas que cuando caminan ...mueven las mangas Algunos, por mi apariencia, me llaman LOL. Otros, me llaman troflaxo -so. Y otros, me llaman por teléfono. Hola. Hola, buenos días. Se encuentra Manolite? ¿Quién es El que viene de la mente. ¿Me colgó? Y por supuesto, la única razón por la que Dross sigue vivo es porque aún no los mato. Ok. <ríe> a ya va a querer pelear con Dross. Es que <ríe> ¿Pues hay más cuidado. ¡Helicóptero, helicóptero! Ok, muy cortes. <risa> ah, sí ¿Piensas que se no? que diga <risa> que se ¿Era ¿Eh? <risa> en serio, White? Wait. Ya sabe cuál bien te dice la verdad Jesse Jesse Me caucus Jesse Me White. Oh my not the So. Ching ching chin ching ching ching ching the sun shoot Jesse ching ching ching ching ching ching ching ching ching ching ching ching ching ching ching ching ching this ching okay so Jesse, es un antes adiós. Jesse, es más fuerte que Señor, El accidente no fue su culpa. Deben dejarme ir. ¿Quién más fácil cuenta el afanajo. ¿Cómo es que el...? Okay.